De También dar la bienvenida de a las, las asociaciones bien, participantes y destacar, participantes, destacar su rol importante en el ecosistema de Internet para la región, tales la la la la la la como los LAC IX, LACNOC y TLD. También especial agradecimiento a los sponsors que han apostado por aportar en este evento que se lleva a cabo ahora en nuestro país. Es un honor para Bolivia y en particular para una ciudad pujante como es Santa Cruz una ciudad de constante ciudad de crecimiento, crecimiento, de crecimiento y ser sede de este destacado evento y sobre si todo en el 20 de aniversario del ACNI. Felicidades un también al staff del ACNI de por el un despliegue un del de evento, la por la atención en de cada evento, detalle, casi de cada casi pensando de forma personalizada en cada uno de nosotros. Bienvenidos a todos a Bolivia. Los recibimos con los brazos abiertos, por un Internet abierto, accesible y seguro para todos y todas. Para y seguro para gracias, todos, Muchas gracias, muy bien. Ahora para le doy la palabra, ahora la palabra a Ariel, hablando portugués. gracias, Ariel. Gracias, Sandra. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días muy para todos los, todos los participantes presentes y muy buenos días para todos los participantes, todos los participantes, participantes que están eh, de manera remota.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 Este es un evento este especial, evento es pero especial. ¿qué hace que un, pero, ¿qué es que un evento sea especial? Bueno, lo primero y más importante y mira, es pues, la es gente y realmente y en esos eventos,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 Queremos invitar queremos a, la a la comunidad de Bolivia, Bolivia a operadores, operadores, a diferentes, diferentes empresas, empresas que, participan que participan en internet, participan a los de internet, generadores, de generadores de contenidos, CDNs y demás de, que CDNs tienen participación en el internet de Bolivia, a estar internet presentes allí Bolivia para, participar de, para pues, de participar de la discusión de cómo hacer para que siga para creciendo que eh, el acceso a, a internet, en internet en Bolivia, la calidad, Bolivia, la calidad Bolivia, y que más bolivianos se beneficien del acceso. ¿Qué más hace especial un evento? La ocasión. Y esta es una ocasión especial. ¿Por qué? Porque cuando acabe este mes, cerca del final de octubre, estaremos cumpliendo, LACNIC estará cumpliendo como organización 20 años de creación. Así que estamos en esa semana aprovechando la oportunidad para celebrar el 20 aniversario de LACNIC. Realmente no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 Mundo de internet, de America, Esta semana tendremos algunas cosas específicamente, algunas cosas específicamente eh, pensadas con el aniversario de LACNIC eh, eh, para sobre, para y me gustaría mencionar algunas de LACNIC. ellas. Tendremos, por ejemplo, de el panel IPV6 ejemplo, pasado, presente y futuro que lo va a estar moderando Carlos Martínez el CEO de LACNIC. Tendremos también 10 años de interconexión en la región que también tiene que ver con la X y lo va a estar moderando Gabriela Donaila.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 y tendremos un, y un keynote key tenemos a Gary Garbulski, Garbulski que nos hablará de superpoderes para, superpoderes para los próximos 20 años, del Agni. años de LACNI tips y, herramientas, y para herramientas para seguir para generando una, una, comunidad una comunidad vibrante así que, vibrante. que van a estar bien interesantes esos paneles de esas charlas pero además de los 20 años de LACNI también estamos celebrando 10 años de la QX queremos felicitar también a la organización de la QX por ese aniversario de los 10 años y también recientemente otra organización hermana que es LACNOX se incorporó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 también aporta a la discusión también están los diferentes tutoriales eh, si se inscribieron les animamos a seguirlos aprovechando tenemos un panel interesante de pequeños ISP en la región de Latinoamérica y del Caribe la de realidades y desafíos y sabemos que muchos de esos pequeños ISP son los que están haciendo en internet llegue a gente que no había tenido el acceso antes así que que siga creciendo esa la comunidad es bien importante muy bien y tendremos algunos eventos específicos enfocados en celebrar los 20 años de LACNIC, así que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 Tenemos que tenemos tener que en que que cuenta 4 4 que IPv4 realmente casi que 4, ya 4, se acabó, aunque todavía hay lista de espera para recibir algunos sistema recursos, la esperanza de recibir recursos de esa lista de espera la es la bastante...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 Realmente no es por ahí. La solución es implementar IP versión 6. Así que todos los esfuerzos que podamos hacer para implementar IP versión 6 para que nuestras redes funcionen bien con IPv 6 es lo mejor que podemos hacer para que IPv6 Internet se IPv6 siga desarrollando y este Internet tipo de reuniones es en las si que podemos, podemos si tenemos alguna duda de cómo implementar algo que nos no hace falta dudas, acá si no sabemos, están no los expertos de la región estamos y, y, estamos el de la y el staff de la AGNIC con los que podemos contar para hablar de esos asuntos así que aprovechemos la oportunidad, la oportunidad. finalmente agradecimientos es al capítulo de, de Isoc Bolivia eh, por ser los, los anfitriones locales, locales de este evento, a todos los patrocinadores, todos patrocinadores que hacen que sea, posible, que este evento, que sea posible este evento, que apoyan con sus contribuciones para que el evento y ocurra a los asistentes, tanto de, locales de, como de, remotos, de, porque de, sabemos de, que hacer de, el tiempo de, para viajar de, hasta de, Cabo, de, para, de, para, para de, conectarse para remotamente, aquí, para de, no es fácil de, con todas no las actividades, que, todas actividades de, que tenemos de, en nuestra vida cotidiana. Así que gracias de, por estar apoyando de, el, el de, evento el y un, un agradecimiento también al staff del LACNI y al personal de apoyo que hacen posible que este evento ocurra y que sabemos que siempre funciona muy bien. Así que muchas gracias por su buen trabajo. Bienvenidos al LACNI 38, LACNOC 2022 stories. Bien. Muy bien, muchas muy gracias, gracias Alejandro, Alejandro. Muchas gracias, Diana, Ariel. Ariel. Los invitamos, por favor, Estoy a entrar al en escenario. O si nos quieren acompañar, acompañar también, de con mucho gusto. Poco, vamos a continuar vamos con continuar la apertura. Eh, tengo el gusto de, de anunciar que tenemos el Hub de La Habana, en Cuba, en Cuba nos está acompañando, que, está que nos están acompañando de forma nos remota. Les cuento un poco que los hubs son espacios de networking e interacción entre los miembros de la comunidad técnica local que nos permiten vivir el evento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 Eh, donde no han habido pocas dificultades, todos están al tanto de los problemas que hemos tenido climatológicos recientemente y verdaderamente eh, nos hemos esforzado mucho por que este evento sea eh, realidad como está siendo el este mismo. Agradecer a las NIC, agradecer a todos los que han hecho posible esto funcione y eh, desearles a todos una buena participación, un buen evento y que estaremos también pendientes estar aquí, de todo lo que también, se está desarrollando está en, Bolivia, en Bolivia y que con la comunidad cubana aquí, también pueden luchar y eh, dar soluciones para participar en todo lo que haga falta. Todo, todo un saludo todo para todos necesario. y un agradecimiento y generalizado agradecimiento a todos los que hacen posible este evento. Muchas, su gracias. Su sitio, no posible, es Muchas gracias. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Muchas gracias, Muchas gracias, gracias a Jesús y a todos los que se encuentran en el Hub de La Habana. Gracias por acompañarnos. Entonces vamos por inaugurar el lagno 38, el 2022. Antes de pasar con la agenda de hoy, vamos a darle la palabra a Oscar Roland, el director ejecutivo del ACNI, eh, quien invito a subir al escenario. Adelante, Oscar. Y quien convido para que vengan aquí en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 Eh, empiezo pues eh, recordando que Jesús Martínez eh, es un ex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 Ah, bien. Ah, está ahí. Eh, Javier, Javier Javier Salazar ¿Dónde está Javier, a mí no está en una llamada. ¿quién me falta? Gabriel, ¿dónde está Gabriel? ¿Dónde está, Gabriel? ¿Dónde está hablando con Javier. Con Javier. <risa> y eh, son 3, 4, 5, 6. Ah, ah Evandro, sí, Jato, y Bueno, han de estar desayunando. Ah, ya está. Ahí está. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, ainda lo encontré. Acá está. Ahora sí. Gabriel llegó. llegó <risas> te Estábamos buscando, Gabriel. Bueno, momento, son, eh, parte son parte eh, del directorio. Si quieren recordar si aquellas anécdotas, este por favor, este, acérquense a ellos, conversemos si y si quieren si enterarse de los detalles, descarguen el libro. Muchas gracias y que tengan un extraordinario evento y una semana más productiva. Muchísimas gracias, Oscar.